Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a instalar los drivers que nos faltan después de haber instalado Windows. Eh, me voy aquí, a donde en el icono de Windows, iniciar, clic derecho, y nos vamos aquí donde dice administrador de dispositivos. Como te, ustedes pueden ver aquí, después de haber instalado Windows, pues le faltan algunos driver ¿verdad? por ejemplo estos no Windows generalmente detecta los, los drivers automáticamente pero hay algunos que no los puede detectar como en este caso eh, y es muy posible que se nos hayan perdido lo, el, el CD de drivers con el que vienen eh, que normalmente nos pueden entregar en, en las tiendas donde compramos los equipos así que una solución que les voy a dar es la siguiente por ejemplo, para estos drivers que nos están faltando, vámonos aquí a una página que se llama driversclub.com. Bien, vámonos aquí a esta página. Vámonos aquí a la versión en español, porque esta página por defecto viene en francés. Muy bien, luego aquí nos dice... dice Detectar la configuración del ordenador. Vamos a darle clic aquí donde dice acceder. Muy bien, entonces aquí tenemos dos maneras de detectar la configuración del ordenador. Instalando, instalando un aplicativo, eso se hace con conexión a internet. Y si no tenemos conexión a internet podemos descargar un archivo SID que luego lo podemos eh, copiar en un USB, luego descomprimir. En la, en la PC o laptop que deseamos eh, ubicar los drivers. En este caso, como yo sí tengo internet, lo voy a descargar eh, con internet. Entonces voy a darle clic aquí donde dice instalar. Listo, entonces aquí voy a voy a descargar el, la aplicación. Aquí driver cloud, cloud winexe Le doy aquí clic bien voy a instalar esa aplicación instalar dice aquí la estamos instalando muy bien vamos a ponerle ok porque este ya está en español Bien, ahora sí le ponemos, le damos clic aquí donde dice detectar. Bien, está escaneando todos los drivers que utiliza, en este caso, mi laptop. muy bien, aquí vemos, nos ha salido un resumen vamos a darle a aceptar y cerrar aquí como vemos, nos ha salido un resumen bien, de los drivers que están instalados, además del sistema operativo el procesador, o sea, un resumen de todos los datos técnicos del, del hardware de nuestra máquina bien, vámonos aquí Vámonos aquí donde dice mis controladores. Bien, como pueden ver. Como pueden ver aquí nos ha salido una lista de controladores. Ahora dice, ahora puede descargar e instalar su controlador directamente de, de desde una aplicación dedicada vamos a darle aquí a instalar le damos aquí a ejecutar aceptamos Esperamos allí a que se, se carguen los controladores. Porque aquí en este paso ya está cargando los controladores. Bueno, cabe mencionar que esta página es una página muy confiable, pues no, no descarga ningún software. En modo oculto. Muy bien, como pueden ver, nos ha salido un comunicado donde dice que es necesario reiniciar el equipo. Tenemos que reiniciar el PC. Bien, entonces vamos a reiniciar y a ver qué pasa. Muy bien, acabamos de reiniciar el equipo. Vámonos de nuevo aquí, donde dice iniciar, clic derecho. Administrador de dispositivos. Bien, como vemos, nos ha... Instalado los drivers que, que encontró. Eh, no es al 100% efectivo, pero sí nos ayuda a instalar la gran mayoría de drivers. Bien, por ejemplo, este de aquí, dispositivo High Definition, todavía lo tenemos con un triángulo amarillo. Vamos a darle clic derecho, propiedades, y aquí donde dice controlador, detalles del controlador. Uh, aquí en detalles ver detalles del controlador vamos a ver o sea el controlador está instalado el controlador está instalado ¿Me hago? Pero este dispositivo dice no puede iniciar. Dice no puede iniciar. Eso ya veríamos cómo solucionar luego en otro video, cómo solucionar problemas de este tipo. Pero este, esta página web nos ha servido para instalar los controladores o drivers que nos faltaban.